La igualdad de género implica que todas las personas tengan los mismos derechos, recursos y oportunidades, independientemente de su identidad de género, y sean tratadas con el mismo respeto en todos los aspectos de la vida cotidiana, trabajo, salud, educación, matrimonio, sobre todo matrimonio. Y de esto va a hablar hoy Emilia Pardo Bazán. En un cuento que cobra extrema actualidad. Espero que sea de tu agrado. FEMINISTA Un cuento de Emilia Pardo Pazán. Fue en el balneario de Aguas Claras donde conocí a aquel matrimonio. El marido de chinchoso y discipliente carácter, arrastrando el incurable padecimiento que dos años después le llevó al sepulcro. La mujer, bonita, con cara de resignación alegre, cuidándole solícita, siempre atenta a esos caprichos de los enfermos, que son la venganza que toman de los sanos. Conservaba, no obstante, el valetudinario la energía suficiente para discutir, con irritación sorda y pesimismo acervo, sobre todo lo humano, y lo divino también, desarrollando teorías de cerrada e intransigencia. Su modo de pensar era entre inquisitorial y jacobino, mezcla más frecuente de lo que se pudiera suponer, aquí donde los extremos no solo se han tocado sino que han solido fusionarse en extraña amalgama. Han sido generalmente prendas raras entre nosotros la flexibilidad y delicadeza de espíritu, engendradoras de la amable tolerancia, y nuestro recio y chirriante disputar en cafés, círculos, reuniones, pazuelas y tabernas lo demostraría, si otros signos del orden histórico no bastaran. El enfermo a que me refiero no dejaba cosa a vida. Rara era la persona a quien no juzgaba durísimamente. Los tiempos eran fatídicos y la relajación de las costumbres horripilantes. En los hogares reinaba la anarquía porque, perdido el principio de autoridad, la mujer ya no sabe ser esposa ni el hombre ejerce sus prerrogativas de marido y padre. Las ideas modernas disolvían y la aristocracia, por su parte, contribuía al escándalo. Hasta que se zurciesen muchos calcetines no cabía salvación. La blandenguería de los varones explicaba el descoco y garrulería de las hembras, las cuales tenían puesto en olvido que ellas nacieron para cumplir deberes, amamantar a sus hijos y espumar el puchero. Habiendo yo notado que, al hallarme presente, arreciaba en sus predicaciones el buen señor, adopté el sistema de darle la razón para que no se exaltase demasiado. No sé qué me llamaba más la atención, si la intemperancia de la eterna cometividad verbal del marido o la sonrisilla silenciosa y enigmática de la consorte. Ya he dicho que era esta de rostro agraciado pequeño de estatura delgada de negrísimos ojos, y su cuerpo revelaba esa contextura serada y menuda que promete longevidad y hace las viejecitas secas y sanas como pasas azucarosas. Generalmente, su presencia, una ojeada suya, cortaban en firme las diatribas y calinarias del marido. No era necesario que murmurase. «¡No te sofoques, Nicolás! ¡Ya sabes que me lo ha dicho el médico!» Generalmente, antes de llegar a este extremo, el enfermo se levantaba y, renqueando, apoyado en el brazo de su mitad, se retiraba o daba un paseíto bajo los plátanos de soberbia vegetación. Había olvidado completamente al matrimonio, como se olvidan esas figuras de cinematógrafos simpáticas o repulsivas que desfilan durante una quincena balearia! Cuando leí en una carta plana de periódico la papelera «El excelentísimo señor don Nicolás Abreu y la Liana, jefe superior de administración, su desconsolada viuda, la excelentísima señora doña Clotilde Pedregales». La casualidad me hizo encontrar en la calle dos días después al médico director de Aguas Claras, hombre muy observador y discreto, que venía a Madrid a asuntos de su profesión y, recordamos entre otros desaparecidos, al mal engestado señor de las opiniones rajantes. —¡Ah, el señor Abreu! —¡El de los pantalones! —contestó riendo el doctor. —¿El de los pantalones? —interrogué con curiosidad. «¿Pero no lo sabe usted? Me extraña, porque en los balearios no hay nada secreto y esto no solo se supo, sino que se comentó sabrosamente. Vaya verdad que usted se marchó unos días antes que los Abreu, y la gente dio en reírse al final cuando todos se enteraron. ¿Dirá usted que cómo se puede averiguar cosas que suceden a puerta cerrada? Es para asombrarse, se creería que hay duendes». En este caso especial, lo que ocurrió en el balneario mismo debieron de fisgarlo las camareras, que no son malas espías, o los vecinos a través del tabique, o, en fin, brujería de la realidad. Los antecedentes parece que se conocieron porque allá el recién casado Abreu, que debía de ser el más solemne majadero, anduvo jactándose de ello como de una agudeza y un rasgo de carácter, que convendría que imitasen todos los varones para cimentar sólidamente los fueros del cabeza de familia. Y fíjese usted, los dos episodios se completan. Es el caso de Abreu como todos los de los cuarenta años que se vuelven severos por alistas, Tuvo una juventud divertida y agitada. Alifafes y Dolamas le llamaron al orden y entonces acordó casarse como el que acuerda mudarse a un piso más sano. Encontró a aquella muchacha, Clotilde, que era mona, bien educada y sin posición ninguna, y los padres se la dieron gustosos porque Abreu, provisto de buenas aldabas, siempre tuvo colocaciones excelentes. Se casaron, y la mañana siguiente a la boda, al despertar la novia en el asombro del cambio de su destino, Oyó que el novio, entre imperioso y sonriente, mandaba. «¡Clotilde mía, levántate!» Lo hizo la muchacha así, sin darse cuenta del porqué, y al punto el esposo con mayor imperio ordenó. «¡Ahora ponte mis pantalones!» Clotilde atónita, sin creer lo que oía. Optó por sonreír a su vez, imaginando que se trataba de una broma de luna de miel. Broma algo chocante, algo inconveniente, pero, ¿quién sabe? ¿Sería moda entre novios? —¿Has oído? —repitió él. —Ponte mis pantalones, ahora mismo, hija mía. Confusa, avergonzada y ya con más ganas de llorar que de reír, Clotilde obedeció lo mejor que pudo. Obedecer es ley. Ahora, siéntate ahí, dispuso nuevamente el marido, solemne y grave de pronto, señalando una butaca. Y así que la empantalonada niña se dejó caer en ella, el esposo pronunció. He querido que te ponga los pantalones en este momento señalado para que sepas, querida Clotilde, que en toda tu vida volverás a ponértelos que los pantalones los llevo yo. Dios mediante a cada hora y a cada día, todo el tiempo que dure nuestra unión, y ojalá sea muchos años, en pan santa. Amén. Ya lo sabes. Y ahora quítatelos. ¿Qué pensó Clotilde de la advertencia? No se lo dijo a nadie. Guardó ese silencio absoluto e impenetrable en que se vuelven tantas derrotas del ideal, del humilde ideal femenino, honrado, juvenil, que pide amor y no servidumbre. Vivió sumisa y callada y si no se le pudo aplicar la divisa de la matrona romana, cuando el hogar e hilo la asiduamente, porque hoy las fábricas de género de punto han dado al traste con la rueca y el huevo de sucir. Pero Abreu, a pesar de la higiene conyugal, tenía el plomo en el ala. Los restos y reliquias de su mal vivir pasados remanecieron en achaques crónicos, y la primera vez que se consultó conmigo en aguas claras vi que no tenía remedio, que solo cabía paliar lo que no curaría sino en la fuente de juvencia. Ignoramos dónde mana. Su mujer le cuidaba con verdadera abnegación. Le cuidaba eso, lo sabemos todos. Se desvivía por él y en vez de divertirse, al cabo era joven aún. No pensaba sino en la poción y el medicamento. Pero todas las mañanas, al dejar las ociosas plumas del esposo, una vocecita dulce y aflautada le daba una orden terminante, aunque sonase a gorjeo. —Ponte mis enaguas, querido Nicolás, ponte a prisa mis enaguas. Infaliblemente la cara del enfermo se descomponía. Sordos reniegos asomaban a sus labios, y la orden se repetía siempre en voz de pájaro, y el hombre bajaba la cabeza atándose torpemente el talle las cintas de las faldas guarnecidas de encajes. Y entonces añadía la tierna esposa con acento no menos musical y fino. Para que sepas que la lleva ya toda tu vida mientras yo sea tu enfermera, ¿entiendes? Te pondrás todos los días mis enaguas. Y aún permanecía Breu un buen rato en vestimenta interior femenina, jurando entre dientes, no se sabe si de rabia o porque el reuma apretaba de más, mientras Colotilde, dando vueltas por la habitación, preparaba lo necesario para las curas prolijas y dolorosas, las fricciones útiles y los enfriamientos precavidos. Fin.